Este año hemos tenido grandes desafíos. Exigir en el Congreso una nueva ley de fomento forestal a favor de pequeños campesinos y comunidades indígenas. Defender el agua dando prioridad al consumo humano, denunciar y monitorear los daños a los territorios y su gente, independientemente si nos hemos enfrentado a gigantes internacionales. Y trabajar fuertemente en comunidades con proyectos a pequeña y gran escala. Por eso hemos creado y fortalecido redes con otros que están remando en la misma dirección. Porque somos muchos los que creemos en un país más sustentable y responsable socialmente, en el que cada grano de arena que representa nuestro trabajo aporta en un gran cambio. Por eso te agradecemos tu apoyo y tu participación. Y para este 2014 queremos que sigas junto a nosotros para iniciarlo con más fuerza y convicción.